El Palacio de Buckingham dijo que está iniciando una investigación luego que un diario reportó alegatos de bullying por parte de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, hacia su personal. El diario británico The Times reportó versiones de que la duquesa despidió a dos asistentes personales e hizo que el personal se sintiera humillado. Dijo que Jackson Nauff, entonces secretario de Comunicaciones de Merkel, y su esposo, el príncipe Enrique, presentó una queja formal. Now, ahora trabaja para el príncipe Guillermo, el hermano mayor de Enrique. El palacio señaló que estaba claramente muy preocupado por los señalamientos. En un comunicado comentó que su equipo de recursos humanos revisará las circunstancias descritas en el artículo y buscará hablar con los miembros actuales y antiguos de su personal.